La información fue ofrecida por el director de la Oficina de Medio Ambiente del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, Fulvio Ureña. La planta de la Alta Gracia, es la que está salida allá. Jaya, en nuestra administración no tenemos ningún tipo de documentación de ellos. No sabemos si tienen el permiso de medio ambiente del ministerio, no sabemos si tienen el permiso de industria y comercio.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 El funcionario explicó además que, aunque es importante que los residentes en la zona estén de acuerdo con su reapertura, en caso de que la estación de venta de gas licuado de petróleo cumpla con lo establecido por medio ambiente, tendría posibilidad de ser reabierta nueva vez. Se cumple con todos los eh, requisitos medioambientales, requisitos también de planeamiento urbano, requisitos de industria y comercio y parte de la comunidad para el servicio que ellos brindan. Entonces eso se pondera y ya lo determina la dirección de la sala capitular, junto con la alcaldía, la disposición a reaperturar esa pregunta. Joan cordero NTN, su noticiero regional